Todavía me acuerdo de los giles que se alejaron. Que me vieron trabajando y se asustaron. Pa' esa gente las oportunidades se agotaron. Se pusieron pálidos conmigo y se olvidaron. ¿Y pa' qué voy a cortarme de todas las mujeres? Que me vieron en caída y fueron luciferes. Es pulento el cuero cuando te busca y se adhiere Pero te apuñala cuando menos te lo esperes. Subiendo rápido y bendecido. Mi mamá con 17 años. Ya me había parido. Estuve en la calle solo mal y vacío. Dios mío, perdón por el tiempo perdido Y mirándome al espejo, me pregunté ¿Por qué hay maldad que nos rodea? Y nos deja estar de pie Cristian LeFly, Manolo Veneno salí en atraco, yo estoy más solicitado que retro uno Antes de eso conmigo no quería grabar ninguno Se dan vueltas los papeles, la vida es misteriosa Pero a mí me sirve porque tengo una mente ambiciosa Aprendí que la derecha es la que corta la izquierda ya aprendí que es mejor callar antes que hablar mierda Aprendí muchas cosas en la calle, como no Si la falta quiso mami, la anterior me la llenó Y es que me tocó ver cosas que en verdad no quise Y ahora a mis 19, trato esas cicatrices También me tocó hacer cosas que ya no conocí. Y de lo que soy ahora esas cosas son mis cimientos Pero sigo en el ambiente y veo a mis mandriles Haciendo plata lo respetan, vio ya hasta giles Mamá te lo prometo, que antes que me jubile Voy a tener un legado y de lo más duros de Chile Ey, I el L.Fly so. Sosa Dímelo, mano, los venenos Cada vez que aparezco y difícil de imitar al espejo. Cuando fresco tengo que fotografiar. Me dice de más alguno que fuerte voy a sonar. Ellos saben cómo lo hace un duro de verdad. Tuve fácil pero la dejamos en a pausar sí Mi madre ya me vio con la pistola La pasa a dañar y la fui a botar Ahora volví a lo mío Enemigos ya no pueden entrar No Ya me aburrí de los líos Y por el pico el que quiera apretar Pregúntenme cómo lo hice yo No te lo quiero explicar El camino está difícil Pero tranquilo lo voy a caminar Estoy ni al metro con los bises Si te disparo la bala va a entrar El respeto que me dicen Yo espero que lo puedan demostrar Porque existen unos que empiezan a osícoñar. De frente te hablan bonito y quieren verte fracasar. Mi ama siempre me dijo que me tengo que cuidar. Hasta de los chupapicos a mí me cuesta confiar. Yo sé que tengo que guiarme por mi instinto animal. Porque a estos tontañeros se fueron a disfrazar. Y Diosito me dio un tiempo para no hacer más caso al mal. Todos los días yo le pido bendición y libertad.